Tribunal renovó este miércoles un mes de prisión preventiva contra el joven Saúl Jiménez, involucrado en accidente de tránsito, donde fallecieron tres personas en la comunidad Mirabel de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El Ministerio Público a su salida manifestó. Sí, usted sabe que la revisión de medidas, el objetivo es ver si hay presupuesto nuevo, a entender al juez que el mismo pueda ser beneficiado con una variación de medidas en el caso de la especie. Eh, ellos no presentaron presupuesto nuevo, o sea, solamente se basaron en los presupuestos que habían presentado el día de la audiencia de media cohesión. Y la juez no puede valorar eh, para cambiar, para variar medidas, los presupuestos que han sido valorados por la juez que conoció la audiencia de medidas. Es decir, que no presentar presupuesto nuevo, la juez entendió que no había nada que lo hiciera a raíz de entender, que podía variarse la media cohesión el día de hoy. Siento bien porque eh, la justicia está. Está consciente de lo que pasó y, y quiere hacer el trabajo. ¿Espera con condena? Es lo que esperamos, ¿Se cumple que se cumpla la ley. En tanto que el abogado de las víctimas, Israel Rosario, consideró prudente la decisión del tribunal. En este caso esperamos una condena ejemplarizadora, toda vez que este tipo de acciones irresponsable, quitando de la vida a ciudadanos indefensos, es una situación que debe cambiar nuestra sociedad y luego los tribunales tienen que enviar un mensaje con relación a este caso. Esperamos una condena por lo menos de tres años. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.